Puesto para poder responder algunas consultas, algunas preguntas que tenemos como periodistas y estoy segura el país también las tiene. Está con nosotros el ministro José Luis Parada, ministro de Economía y Finanzas. Bienvenido, ministro, gracias por acceder a esta invitación. Luciana, un gusto estar acá con Redut. Le doy un poquito de alcohol en gel, ministro, uh -huh. y aprovecho y hago lo mismo. Y estamos nosotros ya a nivel nacional para establecer nuestro contacto desde Cochabamba. Mariana Dupleix va a acompañar esta entrevista y Frederic Génez desde Santa Cruz. A ambos buenos días. Luciana, ¿cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad también y por la presencia del ministro en nuestros estudios. Hay muchas preguntas que tenemos nosotros y que también tiene la gente que las vamos a poder reflejar en este momento. Bien, si me permiten, yo arranco ya mismo con las consultas desde la sede de gobierno, ministro, y, y la primera es la siguiente, ¿cómo se va a manejar el esquema de distribución de alimentos tras estos nuevos anuncios que ha realizado la presidenta Yanine Áñez con esta nueva emergencia sanitaria en nuestro país? Bueno, lo, lo que queremos decir es que la cadena productiva, ya en la cuarentena que ya se había iniciado anteriormente, se va a manejar, están en este momento esa cadena productiva funcionando sobre todo de alimentos y de abastecimiento y se va a atender de 8 a 12. Solamente que esta vez va a salir una persona por familia y también un control de acuerdo al número de decretos y por, por día también para poder un poco restringir. El problema es que vamos a empezar en, en el pico podemos ir ascendiendo en el tema de los casos, entonces lo que se trata es una medida extrema para cortar el tema. Hasta este momento Bolivia es uno de los países con menor cantidad de infectados del coronavirus y esperamos poderlo seguir manteniendo. Bien, ministro, ¿y cómo se va a proceder con los agricultores, los ganaderos del sector avícola? ¿Ellos van a poder circular de forma normal realizando el trabajo, claro, para poder abastecer a la población? Ahí lo que se está haciendo, eh, se están emitiendo los permisos especiales. Ya hemos tenido una experiencia con esto. Por lo tanto, se van a seguir dando los permisos para no romper el tema de la cadena productiva y el tema de abastecimiento. Pedimos a la población un poco de calma, paciencia. Van a estar abastecidos abastecido los mercados. También el sector productivo va a tener la facilidad para poder abastecer estos mercados. Ministro, si me permite, estamos a nivel nacional, hemos saludado a nuestros compañeros y desde Santa Cruz, Frederick Henners, tiene también consultas. Frederick, nuevamente, buenos días, el ministro lo escucha. Gracias, Luciana, el saludo para el ministro Parada desde Santa Cruz. Eh, ministro, con estas nuevas medidas que se ha tomado por parte del gobierno nacional, ¿qué pasará con el sistema financiero? Eh, ¿Va a seguir trabajando? Y en ese sentido, si es que va a seguir trabajando, ¿cómo harán los trabajadores...? de todo este sistema para llegar a sus fuentes laborales. A ver, ya ha estado funcionando el sistema financiero también de 8 a 12. Aquí tenemos que pedir también la colaboración a la población. Viene una etapa donde están garantizados totalmente los recursos y vamos a pagar los sueldos y salarios que toca a partir de lunes. Siempre empezamos con el tema primero de los jubilados, los rentistas y se va a seguir la misma programación que se va desde el, más o menos el 30 hasta el 10 entre los distintos sectores, que es lo que hemos, lo que se ha hecho en muchos años, no cambia absolutamente nada, lo único que en el sistema financiero se están manteniendo el mismo horario de 8 a 12 y hay ahí sí una disminución de algunas agencias. Por lo tanto, queremos pedir de que vaya la gente a hacer su cobranza cuando toque los días, porque nos va a tocar el pago de sueldos y salarios justamente en esta, en esta emergencia. No va a haber ningún problema aquellos a los que se les va a depositar en sus cuentas, aquellos que tienen que ir a, a cobrar, no van a tener ningún problema, eso sí en la restricción de, de los carnets, para que no agolpemos, en las, eh, sobre todo en los bancos, y se ve que hay, una, hay mucha cola, esperar un poco, pero el sistema financiero va a seguir funcionando de 8 a 12. Y los funcionarios, cada banca, ya ha estado funcionando anteriormente en el mismo horario restringido y no hemos tenido problemas, salvo en algunos momentos en que, sobre todo las personas de la tercera edad, siempre llegan a cobrar el tema ya sea de su bono de la renta de dignidad o ya sea el tema de la jubilación. Ahí hemos incorporado el sistema de cobranza, hemos flexibilizado y puede ir un pariente menor, entre, puede ser entre mayor de edad, de 18 a 65 años también, que con una carta y, un, y, y la huella digital que viene a ser una declaración jurada, puede ir y cobrar al banco por esa persona en la tercera edad, porque como es un grupo vulnerable, queremos que se queden en la casa y no salgan, por lo tanto, puede ese pariente, ya sea un sobrino, ya sea una hija, un hijo, cobrar esa renta y que vaya y no tener a las personas mayores exponiéndolas. Ministro, en esta declaratoria, de emergencia sanitaria que se ha dado por parte del gobierno nacional, también se contempla el cierre absoluto de fronteras. En ese sentido, ¿qué va a pasar con aquellos camiones que ingresan con la tarea de abastecer a sectores prioritarios? ¿Seguirán trabajando con total normalidad? Lo único que tenemos es que sí van a poder abastecer. Lo que es abastecimiento, lo que estamos Cortando porque estamos viendo el problema que se nos está presentando. Ustedes ven que de Brasil, tanto de Chile, los retornos de compatriotas han sido muy complicados porque ha sido de un momento a otro porque han dejado de trabajar y de inmediato lo que hace uno es volver al país. En el tema de abastecimientos no va a haber ningún problema y lo demás se está controlando el Ministerio de Salud. Con las Fuerzas Armadas se están controlando. En este momento hemos tenido una llegada muy fuerte de compatriotas al, al país y lo que se está haciendo es tratar de controlar para que no tengamos ninguno de los casos como el que se dio de importadores, pues, de importados con el tema del coronavirus. Perfecto, ministro. Tenemos más consultas esta vez desde Cochabamba. Adelante, Mariana. Frederick, muchísimas gracias nuevamente, buenos días, señor ministro, gracias por acompañarnos en nuestro estudio. La consulta va por el rubro que tenemos nosotros como medios de comunicación, ya que las medidas son mucho más rigurosas que las que ya teníamos. Quiero hacerle la consulta. ¿Cómo va a ser el personal de la prensa que tiene que continuar informando en las calles o que tiene que llegar hasta su fuente laboral sí o sí todos los días, ya que los permisos especiales tendrían que tramitarlo solo algunas personas? Simplemente, ¿cómo hace la gente de la prensa, trabajadores y periodistas? Briana, eh, muy buenos días. Creo que en esto de la, de la información y todo lo que se tiene que manejar en la prensa, yo les pediría que se coordine con con Isabel Fernández, que es nuestra ministra de comunicación, porque ella es la que va a ir ordenando y coordinando todo el funcionamiento de la prensa y garantizar todo lo que es el tema de la libertad de prensa y el acceso a la información. Entonces, comunicarse con el Ministerio de Comunicación para que ella pueda dar también y coordinar con ustedes todo lo que es el movimiento de la prensa. Perfecto, importante aclaración, entonces vamos a coordinar con ella porque nosotros debemos seguir informando, es nuestra labor y nosotros llevamos la información al instante a toda la gente. Eh, señor ministro, ahora con el tema de los permisos especiales y los pases de circulación que tendrán algunas personas, ellos pueden salir todos los días, por ejemplo, no sé, si no acaba su número de carnet, la terminación numérica en un martes, ellos pueden salir lunes, martes, miércoles y jueves con este permiso o solo el día que termina su carnet en su movilidad. Eso depende de cada uno. Una de las actividades, porque si es abastecimiento, lógicamente, y es el que maneja, va a tener el, la posibilidad y con el permiso de moverse. Lo que no vamos a permitir, y esa es la restricción pues, en esta en este esfuerzo que estamos haciendo en la lucha contra el coronavirus, es que de acuerdo al carnet, cualquier otra actividad que se tenga que hacer de cobrar en la banca o, al, o compras, va a ser de acuerdo a eh, la finalización de los dos últimos números del carnet. Bien, ahí están y las consultas desde Santa Cruz y Cochabamba. Muchísimas gracias a nuestros compañeros. Eh, Vamos a, a continuar nosotros en este contacto nacional porque le tengo más consultas, eh, ministro. Si me permite, ¿cuándo se va a reactivar eh, justamente en estas medidas de reactivación, se lo reitero, en temas económicos? Y por otro lado, ¿los créditos que eh, vencen? ¿Se suspende el pago capital de los créditos que han vencido en marzo y abril? La consulta. Eh... <coughs> Ahí el decreto que se emitió para el tema del funcionamiento y la reglamentación de ASTI y todo el sistema financiero tiene ya un funcionamiento sólido de la relación entre lo que es banca y sus clientes. Entonces, por ejemplo, ayer me sorprendió gratamente de que, por ejemplo, el BCP, el banco, dentro de ese, de ese marco legal vigente y el decreto que hemos emitido en, la, en lo que es la postergación de dos cuotas de capital para los créditos, ellos han pasado un comunicado en el cual determinan de que le dicen a su cliente que no se preocupe por los, por los pagos, eso ya lo determina directamente, y que lo van a hacer hasta junio. Esta flexibilidad en el sistema financiero demuestra la madurez y sobre todo la solidez del sistema financiero. Y cada institución tiene la flexibilidad del tratamiento con su cliente, porque usted puede tener un cliente que debe, por ejemplo, si es un microcrédito o un crédito pequeño, así como empresas grandes, el relacionamiento es de cada banco, cada oficial de crédito con su empresa o con su cliente. Y estamos viendo que hasta ahora... Efectivamente hay algunos, al, algunos problemas de algunos, de algunos clientes de que no están de acuerdo y tienen que sentarse con el banco, pero en general no hemos tenido muchas quejas sobre este tema y lo que se está haciendo es entrar a lo que es refinanciar y reprogramar estas sus deudas. Por ejemplo, el Banco Unión, también que tiene una cantidad muy grande de pequeños productores eh, y comerciantes, estamos hablando de 60 mil, 80 mil personas, se ha hecho una reprogramación automática, con lo cual no hay que preocuparse, ya no hay que moverse y simplemente con un llamado telefónico pueden coordinar porque ya está aprobada ese tipo de reprogramación. Entonces, cada banco, y quiero aquí agradecer a todos los bancos, al Sistema Financiero Nacional, la coordinación que hemos tenido con ASFI, con el Banco Central, y cualquier problema que se vaya presentando, tanto ASFI, tanto con los bancos, como también el Banco Unión en el sector público, se están atendiendo y sobre todo en tema de consultas podemos ir solucionándolos. Ministro, una última consulta ya para ir finalizando esta entrevista. ¿Cómo se va a apoyar a sectores como el transporte a pequeñas y medianas empresas, sectores que se van a ver afectados, ministro, con, eh, claro, esta, esta nueva medida sanitaria y emergencia nacional que amerita la situación en nuestro país? ¿Y qué va a pasar con el déficit fiscal, ministro? Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya se han tomado muchas eh, medidas, sobre todo, de apoyo a los sectores. Por ejemplo, el bono familia, que va justamente para los alumnos de primaria y ciclo inicial. Son 1.500.000 alumnos que benefician también a las familias. Si usted tiene, por ejemplo, uno, dos o tres eh, hijos, de acuerdo a eso, si tiene tres, va a recibir 1.500 bolivianos. Entonces, también en el tema del sector de transporte, estamos en la flexibilización de lo que es, por ejemplo, el tema de los impuestos. Hemos eh, prorrogado el pago de, las utilidades, que es uno de los impuestos a las utilidades, que es uno de los impuestos más altos que se tiene. Y también, seguramente, conforme vamos avanzando, porque es uno de los sectores que es uno de los más perjudicados, se van a ir viendo algunas otras medidas. Hemos tratado de universalizar los beneficios, aproximadamente, entre el bono familia, más el tema de impuestos, más también lo que corresponde a todo lo que son postergaciones en el tema de los créditos. Estamos abarcando un universo de unos 7 millones y medio de personas en la primera etapa. En esta segunda etapa también estamos tomando y ampliando lo que ya se había dado en tarifas eléctricas. En tarifas eléctricas se va a cancelar hasta 120 bolivianos, va a pagar el gobierno durante abril, mayo y junio. No va a tener que pagar. El que consume 120 bolivianos de luz eléctrica, que son los hogares eh, eh, de menores ingresos, se va, se va a, el gobierno va a pagar abril, mayo y junio. Y en el tema de agua potable, se está pagando el 50% de la factura de agua potable también en abril, mayo y junio. Son los tres meses que creemos nosotros que hay que dar un apoyo a todas las familias. Por lo tanto, en esa universalización que se tiene, estamos nosotros llegando más o menos a unos 9, a unas 9 millones de, de beneficiarios. Con respecto al déficit fiscal, creo que el problema que tiene au, ahora es de, de todo el mundo. Todo el mundo está sacando recursos de donde no hay... Por ejemplo, he visto el plan del Banco Europeo, que son 720 mil millones de euros para todo lo que es atender el coronavirus. La China ha hecho lo mismo. Estados Unidos también ha hecho lo mismo. El Fondo Monetario ha creado un fondo de casi 50 mil millones de dólares porque el, el impacto económico que tiene el, el coronavirus ha sido desastroso para toda la economía. Por lo tanto, el déficit fiscal en Bolivia está controlado y estamos manejando de tal manera que la gente tiene que estar tranquilo. Ahora vamos a empezar a pagar el lunes todos los sueldos salarios. Lo único que les pedimos calma, si ven que hay mucha gente en los bancos, se den su tiempo para posteriormente ir cobrando. No agolparse, por favor. Están todos los recursos garantizados y el déficit, de una u otra manera, también lo estamos cubriendo. Ministro, anoche la presidenta Janine Áñez anunciaba canasta familiar, que van a ser aproximadamente 1.600.000 y que se van a repartir en todo el territorio nacional. ¿Bajo qué criterio se van a repartir esas canastas familiares? A ver. El primer criterio es que si usted es asalariado, no va a tener acceso a la canasta familiar, si usted es asalariado, si usted tiene un trabajo, lo que estamos llegando es ahí donde usted decía, ¿cuáles son los más perjudicados? Por ejemplo, el cuenta propio, el que tiene, el que salía en la mañana, por ejemplo, a vender el tema de sus dulces que están los puestitos. A esas personas son a las que vamos a tener que llegar con esta canasta familiar, en la cual... Estamos haciendo toda una, una revisión para no duplicar en el tema de los ingresos. Y también aquellas de las personas de la tercera edad que solo tienen el tema de la renta dignidad, también que es un monto que reciben mensual, también que necesitan un apoyo, se va a incorporar. Estamos en la reglamentación, estamos trabajando, se va a trabajar a a marcha forzada y queremos llegar con esto a aquellas personas que no tienen un ingreso fijo, que no es asalariado y que realmente tiene un ingreso que es, yo diría, intermitente, que a veces si sale a trabajar gana, si no sale a trabajar no gana, a esas personas sí va a ir directamente el tema de la canasta familiar. Ministro, yo le agradezco mucho por su presencia, ha contestado y ha podido estar con nosotros en el set del Mañanero con todas estas consultas que no son yo lo decía solamente de nosotros, sino también de la población. Muchas gracias, Ministro, por, por su presencia. Luciana, a ustedes un gusto, un saludo a, a todo el pueblo boliviano y pedirles que tengamos calma. Pasamos esta etapa, somos el país con menos eh, infectados de coronavirus y creo que con ayuda del pueblo boliviano vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, ministro. De igual forma, gracias a Frederick y Mariana que han compartido esta entrevista y la han podido transmitir hacia sus departamentos. Muchas gracias. Estuvimos a nivel nacional en nuestro contacto, brindando la información a todo el país, característica de la Red 1 de Bolivia. Muchas gracias.